y después bueno, tenemos más adelante para usarlo debajo, carpas, todo lo que necesiten, cualquier cosa las escriben, tienen nuestros datos ahí aquí en la pantalla. Así que bueno, los esperamos y esperamos visitas que nos